es lo que mi gente, yo soy Jares Produce y en este video te quiero dar una pequeña introducción de lo que es este canal, sobre este contenido, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que... Básicamente yo quiero compartir lo que son más de 10 años de experiencia contigo, con videos, tutoriales, consejos, porque yo sé que hay muchos artistas, nuevos talentos por ahí que realmente necesitan conocer realmente... ¿Cómo funciona la música? He tenido experiencia trabajando con Seki Vicini, El Mayor, El Fecho, Lilo El Sofoque, y quiero compartir unos cuantos tips, tutoriales, retos y ciertas si informaciones de mucho valor que entiendo que te van a ayudar muchísimo en lo que es la música, en lo que es el género dominicano y probablemente también te ayuda a otro tipo de géneros fuera del país o sea, ¿por qué música? o sea, la música no solo dominicana o sea música. Si tú decidiste emprender la carrera de artista dominicano, artista europeo, panameño, o sea lo que sea, tú eres artista, mi recomendación es: deje esa vaina y vete para un call center. Aunque yo no tuve una buena experiencia en el call center, ¿me entiendes? La música dominicana o la música en general es un poquito complicada en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga a nivel musical. O sea, hay demasiados artistas, hay demasiados productores, hay demasiada competencia y entre Tanta persona, entre tanta gente Haciendo lo mismo, es cada vez más difícil Que tú consigas el éxito Por ejemplo, en mi caso, yo soy productor musical Yo vivo completamente de lo que es la producción musical Pero si tú eres artista Y tú, y tú vives de hacer música Tú te tienes que estar muriendo de hambre, ¿me comprendes? Pero el problema es el siguiente, es solamente en el género urbano ¿Por qué? Porque por ejemplo géneros como La salsa, el merengue eh, Perico ripiao Son géneros que actualmente no tienen como esa, Ese seguimiento Por los artistas en República Dominicana ¿Por qué? Porque una, los estudios que. Los estudios de grabación que producen estos géneros son excesivamente caros. Y seguro tienes que tener una voz excesivamente cara, no como yo. Sin embargo, la ventaja del género dominicano, del género urbano, es que no importa la cantidad de talento que tú tengas o no tengas. O sea, tú puedes llegar. No importa si tú tienes o no talento, porque en el género urbano dominicano eso no importa. O sea, me explico. Mientras menos talento, más fácil es llegar al éxito. Mientras más talento, más difícil. Entonces, ¿cómo es el famoso en República Dominicana en el género urbano? Sencillo, busca una base de dembow. Luego piensa en dos palabras que sean repetitivas, pero jocosas. Y tú vas a repetir eso en la canción 20 veces. Psst, sencillo, eso está pegado, manito. Ahora bien, si tú tienes la pista, pero tú no tienes la idea, tú agarras y vas a buscar una canción vieja que se haya pegado hace mucho tiempo, vas a tomar el coro y lo vas a usar como nuevo. En este caso puede suceder dos cosas, o que tu canción se pegue, o prepárate para el copyright, o en el pueblo de los casos una buena demanda. Pero ¿qué te puedo decir? No todo en el género urbano, dominicano, es malo. ¿Por qué? Porque por ejemplo en mi caso, como productor Musical, hacer un R&B que me tomaba prácticamente una tarde un día completo. Por ejemplo, en el tiempo que yo hago un R&B, yo te puedo hacer 3 dembow, en 40 minutos cada uno. E incluso se abren más oportunidades a nuevos talentos que no tienen tanto talento, que son... Venga, acá, ¿por qué se llama nuevo talento? Debería llamarse poco talento. Entonces cuando llega un poco talento, con mucha hambre pero con poco talento, y toma una base, una frase y un video al trucho en una esquina... Entonces, la música en vez de avanzar, lo que hace es que retrocede. Sin embargo, para uno esto puede ser bueno, como para otros puede ser malo. Hay un sinnúmero de artistas de República Dominicana que tienen voces increíbles, que tienen mucho talento. Sin embargo, se le han cerrado muchas puertas por personas que carecen de talento. O sea, por lo poco talento, o talento poco, o bajo talento, o bajo a talento, o talento abajo, o abájate que talento. En fin, mi gente, esta ha sido solamente una pequeña introducción de lo que será este canal de YouTube. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Si hay un tema en específico del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Si tú quieres que te consiga una hermana mía, déjamelo en los comentarios. Si tú quieres que yo ore por ti, déjalo en los comentarios. Dios te bendiga en gran manera y... Uh.